En este vídeo vamos a ver cómo encontrar artículos de revista sobre un tema. Antes de empezar, vamos a explicar un poco mejor qué es un artículo de revista. El artículo de revista es uno de los documentos más importantes a la hora de hacer un trabajo académico. Los investigadores los utilizan para conocer los últimos descubrimientos sobre lo que están investigando. Por lo que una de las características más importantes de este tipo de documentos es que sea lo más actual posible. Como sabes, las revistas se publican en fascículos cada cierto tiempo. Piensa en cualquier revista o periódico y te darás cuenta de que en cada número hay artículos diferentes que hablan de temas diferentes. Esto es importante porque cuando buscamos artículos de revista debemos saber en qué revista se publicó y también en qué número y fecha de esa revista. En la revista que ponemos de ejemplo, la revista de educación, vemos que se publica un número cada tres meses. Como es lógico, en cada número de esa revista hay artículos diferentes, que podemos ver fácilmente en el sumario o índice de ese número. Por ello, cuando necesitamos una revista o cuando la vamos a citar en APA, necesitamos conocer estos datos. Título del artículo, autor o autores, título de la revista, número o volumen y número de la revista, año y páginas. Bien, vamos a ver ahora cómo buscar artículos de revista. Los artículos de revista los vamos a encontrar en bases de datos. Desde este enlace en el portal de la biblioteca accedemos a las bases de datos más importantes de educación y actividad física y deporte. Vamos a utilizar DialNet, que es la base de datos más importantes de artículos de revista en español. En Dialnet vamos a hacer la búsqueda de la misma forma que hicimos en Fama. ...escribimos en el buscador las palabras claves de nuestro trabajo y le damos a buscar. Vemos que el número de resultados es muy alto como para poder examinar todo lo que podemos encontrar... ...por lo que igual que antes vamos a utilizar los filtros. El primero de ellos será el tipo de documentos. Como estamos buscando artículos de revista... Vamos a seleccionar este primer filtro para eliminar de los resultados todos los documentos que no sean artículos. Después vamos a utilizar el filtro Materias de Alnet, que nos ofrecerá solo aquellos resultados que estén relacionados con nuestra área temática, en este caso psicología y educación. Como hemos dicho antes, es muy importante que los artículos de revista sean lo más actuales posible por lo que vamos a continuar seleccionando el rango de años. Dialnet no permite seleccionar dos rangos de años a la vez, por lo que vamos a elegir el rango de años 2020-2029, sabiendo que solo encontraremos artículos de 2020. Si queremos buscar artículos de años anteriores, tendremos que deshacer este filtro y volver a seleccionar el rango de años anterior, el de 2010 a 2019. No todos los artículos que encontramos en Dialnet están disponibles para su lectura en línea. Si queremos que todos los artículos de nuestra búsqueda estén disponibles en línea, tendremos que seleccionar el filtro Texto completo Sí. Vemos que ahora todos los artículos que aparecen en la búsqueda contienen el enlace Texto completo. Para poder leer el artículo... Buscaremos el artículo que nos interese y haremos clic en ese enlace para buscar el PDF. Y recuerda, si tienes alguna duda sobre cómo buscar en Dialnet o cómo acceder a los artículos en texto completo, ponte en contacto con la biblioteca.